vamos por ese reto de 500 suscriptores. Mi nombre es Osla Castro y espero disfruten este video. El viaje que haremos el día de hoy es a Tula Hidalgo en México, donde conoceremos uno de los lugares más importantes de la época prehispánica. Lugar del que muchos aseguran fue custodiado por gigantescos robots extraterrestres. ¿Extraño no? Acompáñame a conocer la historia de este increíble sitio. El esplendor de esta cultura se dio entre los años 800 y 1000 Cristo, donde se asentaron en una región de alrededor de 16 kilómetros cuadrados, los cuales quedaron enterrados bajo la mancha urbana que hoy podemos ver desde uno de los templos. La zona arqueológica de Tula solo representa un 12% de lo que era antiguamente el asentamiento, pero en esos pocos restos se encuentra uno de los sitios más importantes y enigmáticos de México. Sobre el basamento dedicado a la estrella de la mañana, el planeta Venus, representado por Quetzalcóatl, cuatro gigantescas figuras semihumanas siguen custodiando el pueblo de Tula. Son los míticos Jaguariscalpante Gutli, que representan estas enormes figuras. Debido al asombroso tamaño y formas, a lo largo de los años diversas personas han encontrado detalles y observado elementos que para algunos podrían no ser de este mundo. Múltiples leyendas giran a su alrededor. Algunos pobladores incluso dicen que se mueven por las noches y miran hacia el cielo, como esperando que un día vuelvan por ellos. Pero, ¿quiénes habrían de volver? Las narraciones no oficiales y leyendas populares sostienen que son representaciones de semihumanos gigantes que en algún tiempo llegaron al Tolán Chicocotitlan, nombre original de la región. Algunos entusiastas del fenómeno ovni y adeptos a la teoría de los antiguos astronautas, afirman que estas figuras llevan cascos circulares, lentes protectores, un grueso pectoral y, sorprendentemente, una especie de arma en su brazo izquierdo, que no es conocida en el mundo moderno, pero que nos remite a la forma de una pistola. Pero eso no es todo. En la parte posterior, a la altura de la cintura, parece tener una abertura por donde un hombre se asoma. Y más raro aún es que en sus enormes y toscos pies, se desdibujan pies humanos con diversos dedos que sobresalen de estos, por lo que algunos creen que en realidad pudieran haber sido robots, controlados por seres procedentes de algún lugar del cosmos. Sin embargo, los arqueólogos desaprueban todas estas leyendas y pseudo teorías ya que para ellos estas figuras son representaciones de guerreros toltecas ataviados con un pectoral de mariposa, penachos, una sonaja y lo que pareciera ser un arma extraterrestre sería en realidad un arma lanzadardos prehispánica. Por su parte los pies con supuesta polidactilia solo serían barbas decorativas de los huaraches que traen puestos. Algo que no queda claro aún es que, al momento de su descubrimiento, las figuras no se encontraban de pie en la cima, sino que fueron halladas en bloques esparcidos en diferentes lugares de la misma zona. Sin embargo, los arqueólogos las imaginaron como ahora se encuentran, pensándolos como columnas que sostenían un gran techo de madera y paja, configurando un templo. Lo que sí sabemos es que estos gigantes de 4.5 metros de altura son imponentes, es por eso que se les conoce como los Atlantes de Tula. ¿Serán efectivamente, como sostienen las leyendas, representaciones de robots extraterrestres o antiguos astronautas? ¿Gigantes del pasado? ¿O bien simplemente figuras de guerreros toltecas de los cuales desconocemos su historia? De algo estoy seguro. El enigma permanecerá vigente mientras los Atlantes de Tula sigan en pie. Soy Oxlack. Y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.